bienvenidos a mi canal un saludo para todos espero se encuentren súper bien el día de hoy hoy quiero enviar un saludo a eduard smith eduard gracias por ver mis videos. un abrazo en este video les voy a enseñar a hacer o a reciclar una cajita para mejor amiga su contenido son dulces o chocolates lo que deseen esta cajita está muy novedosa porque la pueden dejar como un recuerdo y dejarla como decoración como un portafotos como lo deseen, vamos a ver cómo se hace voy a utilizar esta cajita que tenía esta cajita mide 10 por 10 centímetros pero ustedes pueden utilizar la cajita que tengan a la mano o más grandecita voy a, voy a cortar estas partes ustedes también lo van a hacer y voy a desarmar estas partes, nos quedaría así, esta esquinita también la voy a cortar, voy a tomar cartón duples o puedes utilizar cartulina que sería para pegar en un lado, recuerden que la cajita que utilicen la puede ser más grande de la caja que deseen, bueno voy a pegar acá, y pueden utilizar en vez de cartón duples también cartulinas de colores cuando peguemos la cartulina o el cartón vamos a hacer los quiebres vamos a utilizar fotos o imágenes animadas de amigas por supuesto voy a pegar una acá y voy a pegar esta foto animada en esta parte pero pueden pegar varias fotos las cuatro fotos si desean en estas dos partes voy a escribir mensajes lo voy a hacer con estos marcadores yo les he dicho que estos mensajes que yo copio o utilizo en cada video los busco en google o los saco también de canciones pero ustedes escriben sus mensajes espero que dentro de mucho tiempo porque es que estas frases es de Google son como muy repetitivas ya están muy repetitivas entonces <ríe> lo escribo como por por escribir bueno entonces espero que dentro de mucho tiempo seamos viejas amigas igual pues no voy a decir que no sean bonitas las frases son muy bonitas pero muy repetitivas y voy a decorar así la decoración es opcional yo siempre les he dicho que yo decoro mucho, demasiado me gusta mucho empayazar pero hay personas que no les gusta bueno y voy a repasar acá la letra también ahora voy a escribir otro mensaje en esta parte gracias a Dios alguien inventó las amigas estos marcadores que estoy utilizando son marcadores gráficos marca Pelican pero ustedes pueden hacerlo igual con marcadores permanentes ahora hay mucha variedad de marcadores y acá voy a hacer unos punticos amarillos que sería para hacer unas florecitas para decorar pueden decorar también corazoncitos corazoncitos estos dos laditos, los delineé así como para resaltar las fotos ahora voy a utilizar una tira en cartón duplex de 3 centímetros de alto por el largo de la de la tarjeta o de la cajita porque parece también como una tarjetica. y vamos a pegar así pueden utilizar también cartulina negra o cartulina de colores recuerden nos quedaría así acá lo que hice fue delinear con marcador negro para resaltar más, o puedes utilizar una cinta decorativa. Esta es una cinta plateada que conseguí en Dollar City. Por cierto, muy económica. Voy a utilizar cartón Craft para hacer la tapita. Recuerden que esta cajita media 10 por 10 o mide 10 por 10 Se hace según la medida de la cajita que vayan a utilizar. Entonces, ¿qué hice? Corté un cuadrito de 18.5 por 18.5 recuerden según la medida mía medí 4 centímetros tracé una línea a un lado y medí 4 centímetros y tracé de nuevo otra línea entonces voy a hacer este puntico acá para mostrarles bien voy a repasar bien acá como lo hice eso es muy fácil entonces acá medí 10.5 porque la cajita que yo utilicé mide 10 centímetros, entonces le agregué 4 centímetros más. 4 o 5 centímetros. Igual a acá en esta parte. Debe quedar un cuadrito de 10.5. Y ya los laterales quedarían todos de 4. Y vamos a repasar con la tijera y a doblar así. bueno vamos a hacer otro este sería para la base este mide lo mismo solo que esta base la hice muy grandecita la, la también la medí de 10.5 y lo ideal es que la base quede como más apretadita quede por ahí de 10.3 ya ustedes miran qué medida tienen la, la cajita de ustedes entonces le aumentan 3 centímetros solamente para que quede como más más apretadita la, la la cajita al colocarla y vamos a armar así. Hablé mucho, y, pero bueno, iba, iban mirando cómo lo hacía. Nos quedaría así armadita. Acá coloqué papel seda y pueden colocar chocolaticos o el contenido pues que deseen. Y ahora la tapa voy a dibujar una muñequita animada que vi en SEA. Me pareció muy fácil de hacer, bonita y fácil de hacer. Hacemos las manitos o también para las que se les dificulte. Dibujar, pueden sacar una imagen de una muñequita de esa que son muy lindas. Voy a pintar acá con este marcador gráfico, voy a hacer la carita y a delinear toda la figurita o la muñequita. Voy a terminar acá de, de hacer la cabecita para hacer el pelito. Con este marcador gráfico voy a, a pintar. Utilice marcador gráfico porque queda mejor acá en este papel o cartón craft. Eh, terminé de hacer el pelito y ahora vamos a escribir este mensajito, querida amiga o mi gran amiga, como le dicen a la amiguita, y vamos a... Voy a, a delinear con este resaltador rosado porque escribí con marcador blanco. Y esta palabra amiga con negro. Acá lo que hice fue decorar con florecitas, punticos, corazoncitos y vamos a armar como armé la base. Cortando a los dos lados y armando así. Nos quedaría así. amigos recuerden mirar este videito caja de amor reciclando una caja de cereal está también muy novedoso y lo mejor es que lo hice reciclando una cajita de cereal el contenido pueden ser chocolates o lo que deseen me parece que quedó muy linda esta idea vamos a seguir con el paso a paso bueno acá lo que hice fue pegarle contact para proteger porque yo les dije que lo podían dejar como un recuerdo como un portafotos puede ser y con la tijera voy a ayudarme para que se pegue bien el contacto. si lo van a dejar como portafoto no tiene necesidad de escribir estos mensajes bueno acá en esta parte de atrás pegué papeles de colores para los que les gusten los colores a mí me encanta pueden colocarlos de colores o de un solo color y vamos a escribir mensajes Ahí va viendo que les, es, que les estoy escribiendo. Entender que tú eres una bendición en mi vida. Gracias por ser mi amiga. Porque de verdad que si hay muy buenas amigas que las hay, las hay solo hay que saberlas escoger. Bueno, nos quedaría así. Acá lo que hice fue pegar unas florecitas y delineé con marcador negro para resaltar más. Así lo hice. Vamos a delinear acá en esta parte y pegué florecitas de colores para decorar pues a mí me parece que se ve muy lindo pero es opcional también como les digo aquí me faltaban estos tres punticos suspensivos y nos quedaría así si quieres colocar más dulces vamos a poner gomitas van a colocarle todo lo que les guste a las amigas que los dulces gustan demasiado y así con esto terminamos, espero que les haya gustado la idea de hoy, a mí me encantó, sé que estuvo muy largo el video, pero vale la pena hacerlo. Manito arriba, si te gustó, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Un abrazo para todos, pendientes que voy a subir otro videito pronto.